En torno a las expectativas sobre las elecciones que se realizarán el próximo año y las iniciativas por la Junta Central Electoral, incluidos los equipos destinados a la misma, ciudadanos se muestran desconfiados sobre la transparencia de las elecciones. Bueno, siempre se duda de la Junta Central Electoral de la elección de Libia, por los aparatos Bueno, si se organizan ahora, a, a, ahora que hay tiempo, que sea rápido, lo puede hacer, de lo contrario no podrá hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer limpias las elecciones? Uno ve que, están, que van a comprar un equipo que vale qué sé yo cuántos millones y, y, y, y, y el que estaba en la Junta de Centro Electoral un equipo de millones y hubo que votar lo que no sirvió, en eso mismo van esta gente. Yo considero que se puede hacer que pase. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.